Nació en 1940, creo yo que tendría cinco años más o menos, cuando se puso muy malito, muy grave, y mi papá y mi mamá ya desesperados, pues ya no sabían, ya no sabían qué hacer, ¿no? Que todos sabemos el dolor cuando vemos a un hijo enfermo, ¿no? Mi mamita desesperada decide llevar a mi hermanito Beto con la promesa a Cristo Rey de llevarlo cargado desde Sila, Guanajuato, hasta la cima de la montaña del Cerro del Cobilete donde está Cristo Rey. Estoy hablando de 1947 más o menos, mi hermano es de 1940 y tendría cinco años más o menos. Pues mi mamá con su rebozo cargó a mi hermanito Beto y salieron de Silao, que en el camino le decía a mi papá, te ayudo María, te ayudo. Y decía mi mamá, no. Pero mi hermanito ya iba moribundo, mi hermanito iba ya muy malito, mi hermanito Beto. Y la subida al cerro, bueno, cuando lleva uno las manos disponibles se facilita un poco más. Pero cargando a una criatura que pesa ya unos ocho, nueve o diez kilos ya es otra onda, ¿no? Y mi mamá era de complexión delgada y media bajita. Ella debe haber sido un esfuerzo titánico, pero la, por el amor a su hijo, a mi hermanito, ella se iba cargando a mi hermano desde Silaba hasta la cima del cerro de Cubilete para ponerlo a los pies de la estatua de Cristo Rey para pedirle el milagro de que mi hermano viviera, de que su hijo viviera. Y en el camino mi papá le decía, te ayudo María, cuando ya la veía, pues más que cansado, desfalleciendo, ¿no? Te ayudo María, y decía mi mamá, no. Porque así pidió ella el milagro. Llegaron hasta arriba, y mi mamá lo puso y se puso a rezar y a clamarle a Dios, a pedirle a Dios, me imagino, a llorando porque... Mi hermanito estaba ya muy grave. Eso fue más o menos en 1947. Vieron el milagro. Vieron el milagro. Mi papá y mi mamá. Mi mamá bendita que hizo ese esfuerzo. Con la fe, el amor en su corazón. Vieron el milagro. Mi hermanito Beto vivió. Y Dios le dio vida hasta el año pasado, mil, 2021, en que falleció. El 5 de septiembre del año 2021, después de haberlo llevado a mi mamá, gravísimo más o menos en 1947. Y fue, es, pues el mejor de los hijos que tuvo mi papá y mi mamá. Una vida dedicada completamente al trabajo, sin vicios. Estuvo de peluquero, estudiando, trabajando en varias partes. Hasta que decidió irse a Estados Unidos. De allá falleció mi hermano después de estar allá más de 50 años en Houston, Texas. Muchos años después fallece él, después del milagro. De Cristo Rey, que mamá le clamó a Dios a través de Cristo Rey para que Dios sanara a mi hermano Humberto Martínez Velázquez, muy amigo de Luis Farías, de Luis Caudillo, de Ramón Corona, de Tele Corona, de Juan Manuel Becerra. Y de varios amigos, estuvo en la Marina también mi hermano, ahí dio su servicio militar en la Marina, decidió él darse de alta en la Marina para dar su servicio militar. Le tocó un ciclón muy fuerte en Manzanillo, Colima, y después de eso termina su servicio militar, se retira y se va a vivir a Estados Unidos a Houston, casado con Paquita y sus hijos Leti. Uh -huh. Patti, Javier y Betito, y ahora muchos nietos, pero yo recuerdo mucho esa petición del milagro que mi mamá le hizo a Cristo Rey, llevando cargado a mi hermanito Beto, desde Silaba hasta la cima del cero del cubilete para pedirle a Dios a través de Cristo Rey. Me da gusto saludarlos, sí hay milagros. Si sí hay milagros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.